estamos regresando estamos regresando a esta transmisión super accidentada yo no sé por qué eh, me fallaba el estabilizador me fallaba el internet es algo muy raro porque estoy en mi casa y... Bueno, algunas personas no sabrán, pero tengo un internet especial para para las transmisiones individual a, a, todo lo que, a todo lo que se puede usar en la casa. Y no tendría por qué fallar. Sin embargo, estaba fallando y mi estabilizador también estaba fallando mucho. Eh, voy a tratar de acomodarlo mejor. Creo que creo que ya está ok, entonces regresamos a esta, a esta transmisión gente, les recuerdo que la piñata de la tienda de Mario está dentro de mi baño, el experimento es hacer que esta piñata pues se mueva si todas las piñatas de la tienda de Mario están poseídas vamos a ver si se mueven voy a leer sus comentarios en esta segunda parte y esperar un ratito más para ver si la piñata de verdad se movió, hizo algo, voy a estar leyendo sus comentarios gracias a toda la gente que me está apoyando con su super chat y preguntándome cosas, que de eso se trata, de que me pregunten cosas se las voy a contestar y si quieren ver algo de mi habitación pues ahí también se las voy a estar mostrando ahí está estamos de vuelta, buenas noches a todos la transmisión se cayó, no sé por qué He arreglado todo lo que se puede arreglar para que no tengamos más fallas. Y esperar a ver si sucede algo extraño. Un ruido. Si la muñeca, digo, la piñata se mueve. O algo, ¿no? La 307 personas viéndonos en este, en este momento. Le mando un abrazo a Susana Salvatore. A Caleb Luker, A Brian Fabián. A Lalo González también. Gracias, Lalo González. A Joel Loasa, A David. A Arturo, a Brian, a Elena, que está aquí, Elena que me está viendo desde Monterrey, a Samudio, a Talento Sonorense, a Gerardo Contreras, a Naguito, el tromborista, Alexander de León, abrázame, Víctor Galindo, a Tío Pedro, a Ivonne Jiménez, a Esteban Hernández, a Defe, a Carlos Vegas a Samudio, Oslak, haz transmisión por Facebook también porque se está cayendo de nuevo YouTube. Yo creo que no, no se va a caer más. Gracias a Jair Santana por esos 20 pesotes. Dice Jair Santana, ¿ya viste el video de Dross donde salen unas brujas? Jair Santana, no Jair, ¿es nuevo ese video de Dross? ¿Donde salen unas brujas? No, no lo he visto, ¿es nuevo? No, no lo he visto, mi hermano, ¿qué pasa en, en las brujas? Ahí está el cubo que nos ha donado 100 pesotes, dice, ya regresé a tirar hate porque me odian, Chávez, no soy malo. El cubo oficial está aquí en la transmisión... Le mandamos un saludo y le agradezco que esté apoyando con los superchats. Gente, apóyeme también con los superchats. Si me apoyan con los superchats, eh, voy a hacer algo. Voy a ir a la casa de las gemelas, la famosa casa de las gemelas, donde Cubo dice que suceden los fenómenos paranormales, que en ese lugar se ha encontrado cosas paranormales. Ahora que estaba hablando con el cubo, a, a ustedes no saben, pero realizamos, o bueno, le, le pedí de favor que me ayudara en Mérida porque quería ir al pueblo abandonado. En Mérida, pues no hay muchas personas a las que pueda pedirle apoyo, y miren, le fui a pedir apoyo al cubo. Amablemente me brindó la ayuda, nos llevó a, en la noche a este pueblo abandonado para grabar un capítulo para Spotify, ese capítulo sobre misterios que estoy haciendo, misterios y leyendas alrededor de México, que pronto se va a estrenar en Spotify, bueno, el cubo va a salir también en este, en este episodio, llevándome a un pueblo abandonado, la verdad, ahora que la gente vio que estábamos juntos, pues nos empezó a decir como que éramos hipócritas y demás, pero la verdad es que es diferente, ya cuando unos formas muy agresivos y demás, pero ya estando de frente, creo que siendo dos personas civilizadas Podemos platicarlo, entendernos bien Y ya no hay ningún problema Así que si dan superchats, Con eso me voy a ir a la casa de las gemelas Que la verdad no quiero tampoco ver cosas paranormales Porque si sí está medio feo, ustedes lo, lo disfrutan Pero un fenómeno paranormal, quien lo vive Lo, lo vive de, de forma muy fea y la verdad no quisiera tener experiencias de ese tipo, pero ahí dice que sí hay fenómenos paranormales. Apoyen con su superchat, gente, dice Maquinista Acordeón, mi hermano, que siempre me apoya con superchat, nos mandó 20 pesotes, a cor... eh, Maquinista, gracias, un abrazo, mi hermano. Aquí tenemos un superchat de, de José García que dice, eh, son unas bebecitas persiguiendo a un hombre en un lugar con poca luz en el video de Dross. Unas bebecitas persiguiendo a un hombre en un lugar con poca luz. Eso se escuchó medio raro, como unas bebecitas. Arturo Jiménez Padilla, para que vayas a la casa. Gracias Arturo, ya me dio 20 pesotes para que me alcance de aquí al, al micro, a la parada del camión donde vamos a tomar el autobús para ir hasta Mérida. Hasta, ya tengo al menos el camión de aquí a la terminal para tomar el autobús para Mérida. Vamos a este mensajito del cubo que dice, Oxlack, ya desmentí ese video de las brujas de Querétaro hace cinco días y con gusto te invito a las gemelas. Ahí está el cubo, si ¿sí me invita a la casa de las gemelas. Está interesante qué sucede ahí en la casa. Sí acepto, sí acepto el reto. Déjame conseguir money y, y vamos a la casa de las gemelas. Des, dice que el cubo ya desmintió... El video este, el de las brujas Ya lo desmentiste, es que yo no lo he visto ¿Quieren que lo veamos juntos? Lo podemos ver ahora mismo en la pantalla Y les doy mis impresiones si quieren uh, Un abrazo para Alejandro Martínez Saludos desde Sinaloa A Esteban Ruiz, un abrazo Esteban Alejandro a Umbral Wolf Dice, las cámaras de seguridad Tienen audio dual Porque si es así, eso explicaría el estornudo De la tienda de Mario Ah, o sea, me quieres decir que que por medio de las bocinas de la cámara pudieron haber metido el estornudo y con eso tratar de engañarnos, suena interesante de Mario o ya mejor dejo el tema como está, ustedes con sus comentarios me iban a decir si querían que fuera nuevamente a la casa de Mario, a la tienda de Mario o ya no yo te mando el avión pero viajo contigo, dice Susana Salvatore vámonos Susana Salvatore, pero debes de tener cuidado porque yendo a estos lugares la verdad puede ser muy, muy peligroso. Si no quisiera que te pasara nada, Susana Salvatore, yo por mí podría llevar a todos los que están viendo esta transmisión. Si les gustan pues las exploraciones paranormales, me encantaría llevarlos. Pero sé que hay, hay gente que de pronto se accidenta de todo. eh Le pasa de todo y no quisiera que alguno de ustedes fuera de esa gente que le pasa de todo porque es muy peligroso ir a lugares abandonados. Gracias a toda la gente que me está viendo en esta transmisión. Estamos platicando mientras... Sucede algo paranormal en mi baño, dejé una piñata maldita que me traje de la tienda de Mario y está encerrada ahí, eh, al final de cuentas yo no sé si esa piñata la vaya a regalar, me la vaya a quedar o qué hacemos con ella, dice la luz de tus consolas se apagan, es normal, la luz de mis consolas se apagan, es normal, no, como que se apagan, vamos a ver esto que dicen que la luz de las consolas se apagan Ok, voy a dejar tantito así para ver si efectivamente dicen que se apagan la luz de las consolas. Eh, un abrazo a Elizabeth Beach, a Emil Maidana, gracias a Susana Salvatore, Ley Martínez, a Ismaela Randy Bass, a Ricardo Enríquez. Regálame un saludo, dice el Red Cat, un abrazo Redcat. Cat. That dice, ¿por qué en México hay muchos exploradores que se dedican a esto? Dabban Van, eh, hace rato me habías preguntado eso. Eh, y si, sí, si, sí, se puede ver el video que desmintió el cubo si, sí, si, sí, se puede ver el video que desmintió el cubo eh, ¿qué, ¿dónde? ¿ya subiste ese video cubo? ¿podemos ver ese video del cubo? si es que ya desmintió el caso de las brujas ¿lo subiste? es un video en youtube eh, si las cámaras tienen parlantes para hablar por ahí reacciona al video del cubo o sea, el cubo dice que ya desmintió el caso de las brujas, el caso que vimos con Dross, yo no he visto el video de Dross todavía, estoy, sigo con lo, lo de las piñatas, eh, con lo del caso de Gabriel en Nuevo León, también estoy investigando, voy a tratar de comunicarme con él para hacerle una entrevista a Gabriel, que es el caso de la escuela abandonada de Nuevo León, al menos si no puedo ir, eh, llamarle por teléfono. Uh, un profesional del audio puede saber si es montaje el sonido por los hertz Dice Luigi Mal Gracias Luigi Mal Oye que se traba light Dice Federico Bongi. De verdad, no creo, no, no me está pareciendo que se esté trabando La luz de tus consolas tienen falso ¿Te pasa seguido? No, no, no, no, no pasa nada De hecho A ver, es curioso porque ustedes dicen que se mueven las luces de la consola Oh, ya vi No, pero en vivo no se oigan, en vivo en vivo no se ve esos destellos, ya vi lo que me están diciendo como que se apagan, ¿no? miren, miren, miren miren. no, no, no, en vivo no se está apagando uy, en vivo yo yo sigo viendo prendidas las luces pero ustedes las ven apagadas voy a, voy a grabar un video para que noten la diferencia con mi otro celular vamos a ver mi celular está grabando y está en la transmisión ahí, ahí en la transmisión se vio como que se apagó una luz pero en mi video en mi video no, no se apaga nada en la transmisión la transmisión sigue bien, ahorita se está viendo bien las luces de las consolas y el video también voy a ponerle stop a este video voy a volver a grabar voy a limpiar la cámara primero pero qué raro, en la transmisión se ve que prenden y apagan las luces. Pero yo que las estoy viendo no, no noto nada raro. Voy a empezar a grabar. 3, 2, 1. Estoy grabando con el otro celular y vamos a ver si sucede lo mismo. Por ejemplo, ahí en el cuadro de arriba se vio como que se prendió y se apagó. Pero en mi video no se ve nada raro. Miren. Estoy grabando ahí Vamos a ver si ahí se alcanza a notar la diferencia Una es un, una videograbación Y el otro es en vivo Pero ahora ya no está sucediendo Ahora ya no está sucediendo Qué raro, ahora ya no está sucediendo Voy a dejar de grabar, solamente voy a poner la cámara del celular así Ahí está, miren, miren, miren cómo se apagó. Ven, cómo se apagó en la transmisión, pero en mi teléfono, en el video, no se apagó. Espe miren, miren, miren, miren, cómo se apaga en la transmisión, pero en el teléfono, en el video, no se apaga. Y yo también que estoy viendo eh, las consolas así en vivo, no veo que se apague nada. Solamente es en la. Miren, miren, miren. Dicen que tiene un falso, pero no. Aquí no. Vean, miren, miren, aquí notamos que no. Aquí notamos que no sucede lo mismo Qué raro, qué es eso, qué me puede explicar ese fenómeno vean, vean, vean cómo está apagándose, prendiéndose, apagándose allá Y aquí en esta, en el teléfono, no sucede nada Ahí están las, las dos cámaras está. Vean, vean cómo se apaga, pero acá en el teléfono no pasa nada Se sigue manteniendo la luz Ok, vamos a ver los comentarios ahora Qué raro eso, eh Vean, vean el de abajo, ahora se apagó el de abajo Pero en video no pasa eso En video no pasa eso Gracias al cubo, Oxlack ya desmentí ese video de las brujas de Querétaro hace cinco días Con gusto te, envío, eh, te invito a las gemelas, dice el cubo, gracias Saludos desde Perú, un abrazo, estamos viendo aquí cosas raras en mi habitación eh, voltea, dice Podría intentar poner, sale en la puerta del baño Quizá la muñeca no se mueva, pero deje rastro ¿Quieren que vayamos a ver la muñeca? Estoy viendo cómo se apagan las luces de ahí Pero yo, con mis ojos no veo eso Eso debe ser un, un fenómeno, un espectro Que nuestros ojos no alcanzan a notar Pero que los dispositivos sí lo ven, eh Qué raro, si alguien estuviera aquí conmigo Pudiera decirles lo mismo, no se ve, la luz está constante, pero en la transmisión se ve que se apagan algunos, algunos cubos donde están las, las consolas, ese efecto de la cámara, los fotogramas por segundo de la cámara y la frecuencia de las luces es lo mismo que pasa al grabar una televisión de tubo, dice Alejandro, dice que es por lo mi conspiración, dice James... Christian Flores, ¿cuál es tu conspiración Christian? Eh, depende mucho de la calidad de la cámara Pues mi cámara, para que sepan el, el teléfono es un P30 Con el que estoy haciendo la transmisión Es un P30 Y con el que estoy grabando Es un eh, Note Un Note 10 Así que pues Cámara, sí, sí, sí, funcionan bien No es como que sean cámaras eh, Con baja calidad Gracias a Sally Face Que nos mandó 20 pesotes. Dice, tengo una prueba de que un audio de Mario es falso. Sally Face, cuéntanos, ¿cómo? ¿Qué dice ese audio? Dice que Mario, dice que tiene una prueba de un audio de Mario es falso. Muéstrame esa prueba, por favor, ¿cómo me la puedes mandar? Si quieres, mándamela en Instagram y ahorita mismo la podemos reproducir. Dicen que me van a mandar un audio donde muestran que el, que el caso de Mario es falso. Si tienen cosas así, mándenmelas y las checamos ahora mismo. Eh, es por la apertura del lente, dice Aldair, eh, pero fuera en todas las consolas. Exactamente. A ver, por ejemplo, lo que dice Yadis González, que por qué sucede eso, nada más en esa área, que si fuera lo que ustedes mencionan, que es por la apertura de, de la cámara, del lente, que todas las consolas harían lo mismo. Y la verdad que no, solamente sucede en ese cuadro, en ese de allá abajo. Miren, ahora está pasando... Pero, en los miren, miren cómo cambió. Eh, todo ese cuadro sucede, pero en lo demás no. Ahí hay algo raro. Saludos, de, eres genial. Gracias, marca alrededor de la muñeca para hacerse mueve. Ah, quieren que marque vamos a ver a la muñeca. Y ahorita sigo leyendo sus chats. Rodrigo Anguiano Diego nos mandó 18 pesotes. Gracias, mi hermano. Con esos 18 pesotes ya me alcanzó para el, el jugo, para cuando me suba al camión... Todavía no alcanzo el camión, o sea, todavía no alcanzo para pagar el camión, pero al menos para el jugo que me compre para subirme al camión ya me alcanza. Eh, tendría que pasarte todas las consolas, exacto, tendría que pasarle todas las consolas. Es como el obturador y el diafragma en las cámaras, no te preocupes por eso. Ok, me dicen que no es un fenómeno paranormal, que eso tiene explicación, que le ponga talco al baño para ver, pero es que no uso talco. Alguien, alguien que viva... Ya compran talco para los pies, ¿verdad? Sí, no, yo no uso talco para los pies Afortunadamente no, no me huelen Si me olieran, pues sí, sí me compraría el talco Pero no, sí tienes razón, tienen talco para los pies No, no uso talco para los pies Afortunadamente como no salgo de mi habitación Como que no se me pegan hongos en ningún lado Y los pies los tengo bien Te la mandé por Instagram a las 11.48 salí Sally me mandó algo por Instagram, vamos a conocer lo que nos mandó Sally, pero primero vamos a ver qué tal está la muñeca, la muñeca, uy, uy, uy, se está descargando, ¿saben qué es lo curioso? Vean, eso es lo curioso, mi estabilizador se acaba de apagar, pero ¿saben qué es lo curioso de esto? Que mi eh, estabilizador está conectado, Está conectado a la luz, así que no se puede apagar. Ustedes no pueden ver. A ver, vean mi estabilizador cómo está haciendo eso. Y ahí está el cable. Ahí está el cable de que está conectado. Eso sí no, eso sí no se podría, ¿eh? Porque está conectado mi estabilizador. Y ahora ya, ahora está como. Ahí está. Aquí está el cable, veanlo, aquí está el cable que está eh, pues alimentando de energía mi estabilizador, y se está cayendo solo, vamos a ver qué, qué pasa acá, gracias a Natalia Flores que dice, compa, te mando un saludo, el diablo está en tu cuarto, Natalia, no Natalia, no digas ese tipo de cosas que el diablo está en mi cuarto Jonathan Roja nos mandó 10 pesotes, gracias Jonathan, me deberías de haber escrito algo Jonathan Vamos a ver a continuación la piñata, digo la muñeca porque me parece una muñeca O sea, es un tamaño de una muñeca, la, la piñata la traje de la tienda de Mario Precisamente hicimos un experimento con otra piñata para ver si se movía en la tienda al parecer no se movían las piñatas de la tienda de Mario, excepto la de Superman que dio vueltas. Hasta que hace unos días la cámara de seguridad de Mario le avisó de otro suceso interesante. ¿Y qué creen que pasó? Pues que... ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la, la piñata de Moana cae y tiene que ser arrastrada rumbo a la bodega? ¿Al fantasma le gustará Moana? Gracias a Mike Martínez que nos mandó 50 pesotes, Mike dice, ya no vayas a la tienda de Mario, ese tipo es un estafador. ¡Oh! Mike Martínez, fuertes declaraciones. Híjole, ¿sabes qué? Hoy, el día de hoy subió Goyi, Goyi eh, de Proyecto Paranormal México, subió una foto con Mario. El día de hoy Goyi fue a la tienda de Mario a comprarle piñatas para hacer exactamente el experimento que estamos haciendo ahora así que no sé qué vaya a resultar en su experimento el de ahorita lo estamos viendo en vivo el de Goyi será seguramente en video. pero los investigadores, la gente que se dedica al tema del paranormal los curiosos siguen yendo a la tienda de Mario Jorge Reyes Pescador nos mandó 50 pesotes. Jorge pero no nos mandaste un mensajito nos deberías haber escrito algo para que te leyera por favor la gente que quiera mandar un saludo que quiera que le conteste alguna pregunta en especial eh, con sus superchats puedo eh, puedo verlos y, y leerlos Luis Ángel Martínez nos mandó 10 pesotes. Luis Ángel gracias ese será para bueno me faltan otros 15 para mi torta una torta de jamón porque las de las cubanas las tortas cubanas que son más llenadoras o las de carnitas están más caras Stanley Mansaya nos mandó 2 dólares dice ¿Crees que Chabelo sea un vampiro? Stanley Mansaya ¿Por qué? Porque no muere. ¿Sabes qué va a pasar, Stanley Ma Ma Masaya? Que el día que se muera, todos nos vamos a sentir pésimos. Todos nos vamos a sentir pésimos. Hank nos mandó 10 pesotes. Gracias, Hank, por tu aportación. Ya ya llevo media torta cubana. Todavía otros, dos, otros 20 pesos ya me alcanzó para la torta cubana. Porque voy a ir a la casa de las gemelas. Porque ustedes me están apoyando con los superchats. Así que vamos a ir a la casa de las gemelas con el cubo. Gracias Arturo Gemelas. Nos mandó 20 pesos. Ya tenemos la torta cubana. Torta cubana lista. Ya la tenemos. Ya tenemos el pasaje de aquí a la terminal. Tenemos el juguito. Tenemos la torta. El camión. Falta el camión de aquí hasta Mérida. Que sí está un... bueno. No tanto. Pa... Son como 100 dólares. No, han de ser un poquito más, ¿no? No, son como, como 150 dólares exactamente para el autobús hasta Mérida, que se tarda como dos días en llegar. Marzar ahí nos mandó 20 pesotes. ¿Cómo te proteges de lo paranormal? DTV, cuídate mucho. ¿Qué es DTV? Marzaraí. Marzar ahí. yo no me protejo contra lo paranormal. Me han dicho muchas personas que necesito un amuleto, un hilo rojo, un diente de, de león y no sé qué tanta cosa. No, no era un diente de león, no sé, un diente de venado... Un montón de cosas que me dicen que para que me cuido lo paranormal, y la verdad es que no me cuido. Creo que por eso de pronto me pongo muy mal. De pronto los, los pensamientos, ustedes no saben, o si, si lo saben, pues recordarán que de pronto tengo ataques de ansiedad y de depresión. Y dicen que también puede ser por todas las malas energías que he tomado de esos lugares a donde voy. Y la depresión es una cosa que sí termina tu vida. En, el, en, los, en los ataques que tuve de depresión, es algo horroroso, algo como que si te cubriera, algo como que se te sube al cuerpo, algo oscuro y todo lo que ves ya no te importa, ya no te interesa, solamente sientes mucha tristeza, un vacío muy profundo y creo que, eh, no quiero decirlo aquí, pero creo que cuando sucede eso es cuando la gente intenta lo que ya saben y muchos lo logran. Entonces a mí me dio muchísimo miedo sentir eso, porque es como si tú ya no estuvieras en tu cuerpo. Es como si algo poseyera tu cuerpo y te incitara a hacer eso. Porque volteaba a ver mis cosas y ya no me interesaban. O sea, veía a mi familia y ya no, ya no sentía como amor, como apego, ya nada me importaba. Entonces en esos momentos es cuando la gente hace lo que ustedes ya saben y muchos lo logran. Y eso me dio mucho miedo, mucho miedo Porque no era yo Es algo como que se te sube Algo como que te controla tu cuerpo Y actúa Toda la gente que hace ese tipo de cosas Ayúdenlos por favor No los dejen solos Porque no son ellos Algo los controla Y termina por haciendo esa tragedia Es muy fácil quitarse la vida Es muy fácil Y hay, hay, hay muchas circunstancias Que te pueden provocar algo como esa enfermedad. Mi hermano, eh, gracias por el super chat. Te voy a apartar una de las gemelas. <risa> como son gemelas, te voy a apartar una. Hola, yo sí creo en el caso de Mario. Usan la máscara de Momo. A ah, que Ana Rueda, que nos mandó 5 dólares, dice que ella sí cree. Tengo la máscara de Momo, eh, por si la quieren ver. Dice que ella sí cree que usan la máscara de Momo. Jorge Reyes Pescador nos mandó, ahora sí, 100 pesotes. Nos manda el mensaje que dice... Te iba a decir que tengas cuidado con tus dispositivos, porque aunque los fantasmas, fantasmas no estén científicamente comprobados, se dice que son pura energía y por ende se comunican por dispositivos o luces. Jorge Reyes Pescador, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si los fantasmas sean como nos los presentan en televisión, pero sí creo que hay lugares que tienen energía, sí creo que los objetos guardan energía, sí creo que nosotros despidamos cierta energía, a veces cuando saludas a alguien eh, se nota si son negativos, si son positivos, tú lo sientes, cuando alguien te está tratando de, de, pues de, de enamorar, por ejemplo las chicas, ellas sienten con una persona tiene la sangre pesada y tiene malas intenciones o cuando alguien es sincero y, y quiere lo mejor, o sea las energías sí, sí son sentibles, Carlos 12 nos mandó dos dólares, dice, ¿qué pasó con Joshua Luke? En ese caso sigo pensando. El caso de Joshua Luke ya no se puede hacer porque Joshua Luke ha decidido ya no subir nada, ha decidido dejar de hablar de ese caso, ya no quiere que vayan a su tienda, no quiere saber nada al respecto. Recordemos que Joshua Luke grabó dos entidades horribles, una en su recámara en un ropero y otra en la escuela. A mí incluso me parecían como extraterrestres, muy raro el caso de Joshua Luck. Él sigue diciendo que... ¿Escucharon? Era un gato, ¿no? Rubén Eduardo Mateo nos mandó nueve pesos y canceló el mensaje. No lo canceles, explique. Cuéntame algo, mi hermano, cuéntame algo. Kevin Manjarres nos mandó 10 mil pesos colombianos. Un abrazote a mi hermano Kevin Manjarres por esos 10 mil pesos colombianos. Dice, hola Oxlack, la verdad esto es lo único que puedo enviar. Espero que estés bien. Saludos desde Colombia. Eh, tengo muchas ganas de conocer Colombia, así que te agradezco mucho este apoyo. Ángel Félix nos mandó 50 pesos y dice, explico lo de tu consola. Tus LED están fallando. Los hertz de captura de en vivo, alcanza a detectar los titineo. El video grabado graba a más cuadros. Ángel Félix nos mandó 50 pesotes, pero nos explica. Escuchen, esto es bien interesante y esto me ayuda para mis investigaciones. Dice que el LED está fallando por los hertz pero que el dispositivo que estoy usando graba más cuadros por segundo, es decir, que alcanza a notar otras cosas que incluso nuestros ojos no y que por eso podemos ver esos destellos y esos apagones porque está grabando por más cuadros por segundo más rápido que nuestra propia vista. Entonces, imagínense, las cámaras podrían grabar fantasmas o cosas que nosotros no podamos ver, eso es bien interesante, ¿estoy en lo corre correcto Ángel? Ángel que me mandaste este mensaje, ¿estoy en lo correcto? ¿crees que en mi dispositivo pueda grabar cosas que mis ojos no pueden ver? dime si estoy en lo correcto mi hermano, vamos a, a, a mandar un saludo a Mar Beltrán García, que nos mandó 10 pesotes, y dice para tus dos tortas saludos desde California, son 10 dólares mi hermano, Dos tortas, saludos desde California Bien, ya jugo y tortas Tengo, mil gracias mi hermano Con esa me voy a comprar una torta De pierna, las tortas de pierna ¿Saben cómo son? A mí me gustan mucho Las de pierna, LB Cosmic Dice, 50 pesotes, toda una noche En la tienda y ve a ver la muñeca LB quiere que vaya A pasar la noche, les voy a decir algo Goji, que a la tienda de Mario Se tomó una foto con él, ahorita Les voy a mostrar la, la, la fotografía yo no sé qué haya quedado con Mario, Tienen la oportunidad, Goyi vive en Guadalajara, tiene la oportunidad de quedarse, tiene la oportunidad de transmitir, tienen ahí la tienda de Mario a su disposición, porque Mario es una buena persona que les ha permitido entrar. Y estoy viendo que también mis amigos de, de, de, de, eh, de Poltergeist Oficial de, de Guanajuato van a ir a la personas que se dedican a esto de internet, están yendo a la tienda de Mario. O sea, nosotros fuimos de los primeros. Hicimos un show al estar ahí. Se va a seguir haciendo este show. Yo no sé si yo pueda ir. Y de pronto va a llegar otro investigador paranormal, alguien de, del internet. Luisito Comunica, July. Eh, Van a estar ahí. Voy a invitar a Luisito Comunica. Le voy a decir: Luisito Comunica, ¿no quieres ir a la tienda de Mario? A lo mejor quiere ir, ¿eh? Azul Rubio nos mandó 20 pesotes, dice, para el refresco Ox, si sí casa, si casa las gemelas. Gente, quieren que vaya a la casa de las gemelas, ¿verdad? Cubo, espero estés viendo esta transmisión, la gente está haciendo sus eh, super chats porque quieren que vayamos a la casa de las gemelas. ¿Tú estás seguro de que suceden fenómenos paranormales ahí, mi hermano? Ese es un gato, ¿verdad? Pero mis gatos no hacen tan feo ¿Escucharon? Ya se cayó Noe Play nos mandó 10 pesotes no hay play. Gracias mi hermano 10 pesotes Eric Rodríguez nos mandó 20 pesos Y dice, deberías grabar un par de noches en la tienda Es que es una tienda Mi hermano Eric Imagínate, es una tienda Y que de pronto ya abra la tienda Y yo amanezco casi todo así Buenas noches, o sea, ya como velador Sí, yo fui velador, yo fui velador, y sé qué es eso, pero no sé, no sé si estaría bien hacer de la tienda de Mario un show. Mayra Ábalos nos mandó 10 pesos, ¿escucharon el gato? Vamos a ver la muñeca, vamos a ver la muñeca. Eh, José García nos mandó 5 dólares, dice, aquí le mando para que llegue con las gemelas. Ya estamos, ya estamos pagando el boleto del, del camión. Eh, llevamos 5 dólares, eran 150 dólares, 140 dólares más o menos hacen falta. Muy bien, ahí vamos, eh. ahí vamos. Vamos a ver, ah, me están diciendo que el caso de Abiud, una sorpresa, gente. Ya estoy hablando con mi compañera Italia para contactar a Abiud. Quiero ver si nos permite ir a su casa y grabar lo que sucede ahí o que nos dé una entrevista en su casa. Pero sí, el caso de Abiud, estoy tras tras de su número telefónico para acompáñenme al baño, vamos a ver qué tal está la piñata de Mario vamos a, a quitar esto que es el cable vamos a, a regresar ahorita con los comentarios entonces mi, mi hermano que me dijo que el teléfono graba a más cuadro por segundo que por eso nota esos destellos pero que mi, mis ojos no los notan okay, Vamos a Ok Está muy oscuro La verdad que Ah, pero ahí está, todavía está parada, ¿no? ¿Le estoy acercando? Les iba a decir que pudiera captar un olor feo, pero se van a reír porque es el baño. Pero no, no huele feo, no huele feo. ¿Prendemos la luz? Vamos a ver. Ok. Ok, ahí está. Parece que no se ha movido, ¿no? O sea, ¿saben qué fue lo curioso? Que en la primera transmisión cuando la puse, a lo mejor la pude poner mal, mal, mal parada, ¿no? Pero se cayó. Y ahorita está como super fija, está. Está bien. lo que sigo sí de decir es que está rarita la verdad estas piñatas no son normales la verdad ni siquiera he visto si está hueca o que tenga simplemente pues compré esta piñata en la tienda de Mario para hacer este experimento en la, en la primera transmisión sí vimos que se cayó y ahorita no se ha movido Uy, uy, ¿qué es eso? Es un gato, ¿no? ¿Me ¿Escucharon? Vamos a quedarnos en silencio nuevamente. O fue la muñeca, fue la muñeca que la hace como un gato. de lo raro es que ya no hace no, ya no se escuchó vamos a dejarla un ratito más apenas llevamos 38 minutos de esta transmisión vamos a alcanzar la hora y hasta ahí lo vamos a, a revisar nuevamente si se movió pues tendremos una una eh, evidencia y si no se mueve, pues bueno, ya lo vamos a dejar por esta noche, pero hasta que dé la hora, faltan eh, 20 minutos, así que 20, 25 minutos, vamos a seguir platicando, vamos a dejar a, aquí a esta muñeca, y lo único raro es el sonido del gato. nuevamente parece que todo todo bien hasta el momento no sé qué horas sean son las 12.18. 12.18 de la noche vamos a leer los comentarios vamos a ver qué nos dicen dice pero tu gato no tiene pases no ti no te pases pero es tu gato, no te pases. Así, ah, puedes... Sí, claro, puede ser un gato. Imagínate que fuera la piñata, me da un infarto que fuera la piñata que hiciera esos ruidos. No, es un gato. Tiene que ser un gato. Solo que, pues, mis gatos no suelen hacerle así, pero, pues, obviamente ese es un gato, ¿no? O sea, mira las pestañas de la piñata en la izquierda, solo tiene la mitad. Ok, no me fijé. Ahorita nos fijamos en las pestañas de la muñeca. Eh... Dice, checa el caso de Franco Villegas, búscalo así en TikTok, aparece una entidad igual a la de la tienda, una evidencia, un audio donde demostraba que Mario estaba haciendo un fraude. Voy a buscar en mi Instagram y ahorita regreso a sus comentarios, ¿quién será? Es que me mandan tantos, vamos a ver, Elizabeth Rodríguez será, no te no en ninguno de tus días en Mérida. No queda Campeche, a ver, vamos a ver. Yo creo que ya no era, vamos a ver esto. Eh, a ver esto, aquí está. Dice, vamos a leerlo. Hola, sé que quizá no me respondas, pero te quería dejar este dato en el video de Mario. Cuando se asusta por ver la criatura en la parte de atrás, cuando corre, el sonido no es el de él. Es el de un juego, es de FNAF. FNAF3 cuando un animatrónico te asusta. Si solo escuchas el inicio pero solo la respiración, no lo de fondo es muy fácil quitar el fondo, ya que es un juego y se puede hacer desde las carpetas. Lo puedo reconocer enseguida ya que jugué mucho ese juego. Son los primeros segundos de ese audio, vamos a escucharlo. Pero eso ya lo había dicho en la en mi video de hoy. Hoy subí un video precisamente con este con este tema. Mira, yo lo logré descubrir de esta forma. Yo hace años jugué ese juego, o sea, tengo años jugando los juegos de of Freddy's, al igual que otros. Y cuando yo escuché ese sonido, este, me quedé pensando, de, yo lo conozco de algún lado, y efectivamente, de Finances Freddy's 3. Lo que pasa es que en ese juego, cuando a ti te asustan, eh, pues suena esa respiración, la misma respiración que pues, yo logré escuchar, ya que suena un bucle. Que es algo muy peculiar. Eh, de hecho, o se lo enseñé a mi novio, creo que mi novio te conoce. Y me dijo, en efecto, esa es la misma. Y muchos de mis amigos me dijeron que era la misma respiración. Ok. Vamos a escucharlo. Ok, vamos a ver. Creo que es lo mismo que yo presenté en el video de hoy. Vamos a ver si es cierto. Es que sí se escucha muy igual. Quiero decirle a la gente... Eh, que he estado pensando precisamente este tipo de cosas. ¿Creen que efectivamente Mario nos esté mintiendo? Conmigo se portó muy bien. Y eso es lo que me afecta un, un poco. De que no quiera, no quiero pensar que Mario no quiero, no quiero pensar. Me, me esté engañando también. Yo creo que ha sido... Sincero que nos ha dejado entrar a conocer lo que le sucede y no quisiera pensar que nos esté engañando Pero es muy claro que la máscara se parece mucho a la que sale entre las piñatas Y también esta respiración es muy similar a ese video de Mario El video que subí hoy en la tarde si ustedes no lo han visto vayan a verlo Ahí muestro las evidencias de, de el primer video que le fue tirado de Facebook a Mario también muestro evidencias de cómo pudo haber sido grabado la piñata que gira muy rápido. Y también esta parte del audio donde él respira. ¿Y saben que es una cosa que no les puse en ese, en ese video, en el video del día de hoy de las evidencias? Déjenme mandar un saludo a Luis Herrera que nos mandó 50 pesos en el superchat. Dice, me ha pasado cosas inexplicables, no sé si a ti. Me gustaría contarte, veo que desde hace un tiempo te da por buscar lo paranormal y el que busca, encuentra, dice Luis Herrera. Me gustaría saber qué es lo que te pasa, mi hermano. A ver, cuéntame, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? Creo que en lo, creo que en lo, que existe lo paranormal y pues mira, que el que busca, encuentra, debo decirles que tengo algunas experiencias paranormales en, eh, ahora que me metí a lugares abandonados en, en futuras transmisiones les voy a estar platicando y les voy a mostrar lo que pude ver en aquellas transmisiones, en, en aquellos lugares que, que nos metimos, que eran bodegas, que eran fábricas, que eran casas, todo abandonado, todo muy tétrico, muy tenebroso, donde había, se supone, pues entidades fantasmales y se había muerto gente, muchas historias que empezamos a grabar. Pero bueno, yo estaba con... Con el video que subí el día de hoy. ¿Saben qué fue lo único que no les puse en el video de hoy? Que la máscara de Momo tiene pelos, pelos sintéticos. Y en una de las historias de Mario, también menciona que encontraron varios pelos sobre las piñatas. Pelos que dijo que tiraron porque pensaron que era brujería. Pero si vemos las fotos, adivinen qué. Eran pelos muy similares a la máscara de momo, así que yo creo que no, yo creo que no tengo duda de eso, creo que la máscara de momo es esa que usan entre las piñatas, no puedo creer que sea un demonio, uh, un, un abrazote a este super chat que me mandó Lord Moul Dadomir, dice pero por qué reemplazaría la respiración, no tiene sentido, Lord Moul Dadomir, yo tampoco te encuentro sentido de que le haya cambiado la respiración, Obviamente sí se la pudiera haber cambiado si quisiera hacer un video, o sea, si lo grabó, lo editó y lo subió. Pero no sé si esa haya sido una transmisión. Si fue una transmisión, olviden ese tema de que es la respiración de un videojuego. Aquí lo curioso es que respiren igual. Es como si Mario hubiera hecho el sonido de la respiración para el juego. Imagínense qué curioso, ¿no? Vamos a seguir en los mensajes. Dice, Oxlack, oh, yo no creo en Mario, ya que en su transmisión sale tu amigo a buscarlo, que según estaría audiencia en pleno directo y no estaba. Eso indica que quizás se subió al techo de su negocio. Ok, Free Apps, flaco. Muy bien notado lo que nos dices. Si aquí hay gente que no vio la transmisión que hice en vivo, en la noche, en la tienda de Mario, búsquenlo en mi canal. Sí, el título es La Tienda de Mario. Nos metimos a explorar la tienda de Mario en la noche. Mario nos acompañó dentro de su tienda y cuando estábamos a la mitad de, de su negocio nos dice, yo ya no voy para allá. Estaba la bodega. Dijo, yo me quedo hasta aquí porque yo no quiero volver a ver a esa cosa. Entonces Mario y yo nos metimos a la bodega y él supuestamente nos iba a esperar a la mitad de su negocio. En la mitad de su negocio... Están los baños y hay unas sillitas afuera. Ahí se sentó. y Efectivamente, cuando empezaban a suceder las cosas, Omar salió corriendo. Nos, nos habían dejado completamente solos allá adentro y ellos ya no estaban. Aquí lo que él menciona, nuestro amigo menciona en el chat, es que posiblemente ellos hayan salido e, y hayan aventado algo arriba en el techo y por eso escuchamos nosotros los ruidos porque son golpes muy fuertes muy fuertes eso no era normal Poltergeist, mis amigos de Poltergeist Oficial van a ir a transmitir esta semana a la tienda de Mario me encantaría acompañarlos pero son muchas personas, somos muchas personas entonces voy a dejar que Poltergeist vaya a hacer su propio recorrido y ahí vamos a anotar si efectivamente sus suce... oigan, gente. Ok, me espantó algo. Del lado izquierdo, del lado izquierdo abajo, se veía como que algo se asomaba. Pero creo que es el celular. ¿O qué es? Eso que se asoma ahí. ¿Ok es el celular? Es el celular, me estaba espantando, es como si algo estuviera metiéndose ahí, vean Como si algo se estuviera metiendo ahí, obviamente me dio miedo eh, Shiro nos mandó 50 pesotes, tal vez Mario tenga algún conocido adolescente Que le gusten las creepypastas y videojuegos Y a veces las transmisiones se pueden programar según yo Ah, ya entendí, ya entendí Tú me estás diciendo Shiro, miren qué inteligentes son ustedes Ustedes me van a ayudar a resolver muchos casos Shiro dice que quizá esa transmisión, o sea, la hizo pero la grabó, que no era una transmisión sino era una grabación, o que, la, o que hizo la transmisión y después la programó. Bueno, el chiste es que puede manipular la transmisión, es lo que me hace pensar. No había pensado eso, que a lo mejor estaba actuando como que fuera una transmisión, en realidad era un video y después lo subió. Eso sería mucha maldad de Mario. Seguramente Mario está viendo esta transmisión. Sería mucha maldad de Mario. Mario, ya dinos la verdad. ¿Verdad que, que eso es la máscara de Momo? ¿Verdad que todo esto fue como para Halloween? Sé que sí suceden cosas paranormales en tu negocio. Porque la gente alrededor nos los contó. Mario, lo único que no creo o que no quiero aceptar es que se haya asomado una criatura horripilante entre las piñatas que tenga el mismo rostro de Momo. Eso es lo único que yo no pudiera aceptar, Mario. ¿No has investigado el caso de de Hernández? Voy a investigar el caso de de Hernández. Estoy tratando de contactarlo para ver si nos regala una entrevista o si nos permite. Dice Elena que voltee. ¿A dónde volteo? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué hay atrás de mí? Voy. Escuchen. Es el gato. ¿Hacen así cuando están en celo o...? Porque no hacen así. Mis gatos no hacen así. Mis gatos maullan, pero no así. Eso es como cuando están en celo, ¿no? Jonas Castle nos mandó 20 pesotes. La piñata que giras como una pistola de aire. No, Jonas Castle. Se me hace que no has visto mi video del día de hoy. Por favor, toda la gente, después de que ter terminemos esta transmisión, vayan a ver mi video el video que subí hoy en la tarde como a las a las 12 del día podrán ver eh, el caso cómo analicé el, el video de la piñata cómo analicé el primer video donde que mario le retiraron de facebook analicé donde la chica le lanzan la bolsa esta de, de desechables y también puse un video nuevo donde es arrastrada la piñata de momo la piñata de, de moana además de pues estos experimentos que yo hice con la con la máscara de momo no tiene hora de fecha una de las transmisiones Oxlack, dudo que lo de mario sea real tú como investigador dime si ¿sí piensas que sea cierto o falso como investigador debes desmentir o refutar te voy a decir algo sergio zambrano Esa es una pregunta que respondería todo quien me mande un super chat, les voy a responder esa pregunta. Escuchen, dice, dudo que lo de Mario sea real. Tú como investigador, dime, si ¿sí piensas que sea cierto o falso? Como investigador, debes desmentir o refutar. Desmentir o refutar es lo mismo, pero esa pregunta la quiero responder. ¿Crees que Mario dijo a la gente piñata, que mienta a cambio de la piñata? En el metraje donde sale la cosa que se aparece, momo, se ve todo momento el cuerpo agachado, ¿lo notaste? Les voy a revelar algo. Quien me mande un superchat, le voy a contestar esa pregunta. Y después les voy a revelar algo que no mostré tampoco en el video porque me lo mandaron a Instagram. Isabel H nos mandó un, un peso, un peso, un peso. De peso en peso lo logramos. De peso en peso podemos llegar a... A la casa de las gemelas Hasta Mérida Que está hasta la frontera de México Dice Elena, atrás de ti ¿Qué hay atrás de mí, Elena? Oye, es que si ven atrás de mí Van a descubrir mis secretos ¿Qué, es, qué hay atrás de mí? ¿Qué hay atrás de mí? Una tanga, digo, un cubrebocas Un Crema Pastillas azules, no, no, digo, son vitaminas, Chumina. Eh, ah, no, no, gota de los ojos, más pastillas, papeles. Eh, ¿Por qué las cámaras de seguridad solo muestran los nombres de los lugares, no la fecha ni hora? Es muy raro por qué la cámara de seguridad no muestra eso. Oxlack, sea, que estoy en celo. <risa> no, no me digas de esas cosas. Eh, hola mi bro, aquí acompañándote mientras hago mis planos que presento en unas horas, eres el mejor Mi hermanazo, espero que te vayan súper bien con tus planos José García nos mandó 5 dólares para responder el caso de Mario José García nos mandó 5 dólares para que yo conteste la pregunta Que es muy, muy individual, muy propia, muy de lo que yo vi Carlos Carlos también me mandó un superchat para que conteste la misma pregunta Nos mandó ese superchat de 50 pesotes. gracias Carlos Ustedes quieren que yo les diga lo que yo, que yo ya fui, que yo ya investigué, que yo ya experimenté, que les diga la verdad, ¿no? Ya que Mario no nos dice la verdad, que él es el único que puede decir la verdad, ustedes quieren que yo les diga la neta, la neta del planeta. Debo decirles que, mira, me dice Mauricio Jesús... Realmente Mario solo subió a su Facebook, su historia. Pero los YouTube se está yendo la transmisión. Tiene razón, Mauricio. Mario subió su caso para sus, la gente que tenía en su Facebook. Mario no hizo famoso el caso. Mario no hizo que se hiciera viral. No. Todo lo que subió efectivamente solamente lo subió para la gente que tiene en su Facebook. He ahí el problema. Ella El problema de, del por qué uno piensa que está haciendo publicidad para su tienda No lo creo, no fue publicidad para su tienda Héctor Pérez nos mandó dos, dos pesos, dos dólares Y se espera, ¿estás tratando de aceptar que Mario miente? Les voy a decir algo, Les, se, los a, se los voy a contar la verdad, la verdad, la verdad Viv González nos mandó cinco dólares Sigue haciendo tan buenos trabajos, muy orgullosa de ti Viv González, chulada, mi madrina de Estados Unidos Viv, te mando un abrazote, gracias chulada Les voy a ser sincero, creo que sí suceden fenómenos paranormales en su tienda. Creo que sí hay ruidos, creo que sí se caen las cosas, creo que sí se mueven las cosas. Sí, la verdad, la verdad, la verdad, sí creo que suceda eso. Pero creo que Mario, aprovechando esto, no de mala manera, sino tratando de... Seguir su caso, seguir la historia de que en su tienda espantaban, creo que sí falsificó el video donde se asoma el monstruo. Y sí creo completamente, estoy seguro, que es la máscara de Momo. Estoy 100% seguro que es la máscara de Momo. Esa es mi, mi opinión. Pamela Armendáriz nos mandó 100 pesos y, y dice: dinos la verdad. Y les voy a decir por qué creo. No solamente porque creo que, que sea igualita la máscara. Les voy a enseñar ahora algo importante. Que no se los enseñé en el video de hace rato. Eh, y a Ibiza nos mandó 10 pesotes, Gracias, Ibiza. Carlos Enrique Moya Muñoz nos mandó 20 pesotes, Dice, la máscara es manipulada con un mecanismo con hilo. No, Carlos. Creo que sí alguien la trae puesta. Y ahora se los voy a, se los voy a mostrar. Carlos Casares nos mandó 5 dólares. Dice, te mando un WhatsApp de un video que parece ser la escuela por la tienda de Mario te mandé un whatsapp de un video que parece ser la escuela por la tienda de Mario Isaac Espinosa Sierra nos mandó 10 pesotes les voy a hacer una muestra en vivo espero pueda hacerla espero pueda hacerle la muestra en vivo voy a prender la luz y les voy a decir por qué creo que si sí es la máscara de Momo Vicente Juárez nos mandó 20 pesotes y dice ¿sabes algo del caso de la escuela de Hualahuices? Eh, Vicente Juárez, en la primera parte de esta transmisión hablé sobre ese caso de la escuela de Walahuises. Puedes ir a checarlo para que, no pueda, para que no perdamos más tiempo repitiéndolo ahora. Les voy a mostrar algo a la gente que está viendo esta transmisión que no se los mostré en el video de hace rato. Oxlack, el mismo Mario contestó la verdad del video cuando se lo preguntaste y dijo... Ok, vean a Ezequiel. Oxlack, el mismo Mario contestó la verdad del video cuando se lo preguntaste. Él dijo, si yo les digo que es mentira, lo van a seguir creyendo. La gente va a seguir pensando que es verdad. Y si yo les digo que es verdad, la gente va a pensar que es falso. Creo que tiene, tiene razón Ezequiel. Y creo que, que Mario tuvo eh, mucho tacto para decir la verdad. Es, es, es más, creo que Mario ha dicho la verdad. Y no nos dimos cuenta. Mario lo dijo claro, si les digo que es verdad, muchos van a creer que es falso, y si les digo que es falso, muchos van a creer que es verdad. ¿Qué significa esto? Escríbame en los comentarios. ¿Ustedes cómo interpretan esto? Escríbame en los comentarios, mientras voy por la máscara de Momo y les voy a enseñar algo que no había descubierto y que el día de hoy alguien de ustedes me mandó un mensaje y me hizo ver que efectivamente era la máscara. Se los voy a mostrar aquí en vivo. Voy a prender la lucecita de acá Para mostrarles No, ¿saben qué? Esa luz Sí, a lo mejor sí, sí se puede Vamos a ver, no me afecta Bien, vamos por la Por la máscara de Momo Vamos al cuarto secreto Bueno, es mi mi closet vamos a ver qué misterios encontramos en mi closet bien aquí tenemos aquí yo creo que aquí se las voy a hacer aquí les voy a hacer esta muestra que quiero que que, que, que vean aquí están los pelos sintéticos los que dijo mario que encontró en, en las piñatas estos pelos son iguales a los de Mario, si ustedes van a la cuenta de Mario y checan esa parte donde mostró fotografías de los pelos que encontró Son idénticos, son idénticos a estos sintéticos Ahora chequen esto, me voy a poner la máscara y quiero que pongan mucha atención me la voy a poner otra vez porque como tengo copetito Ahí está. Ok. Vamos a ver. Vean cómo los pelos de la máscara solamente los tiene a los costados. Este es un mechón y acá está el otro. ¿Por qué los tiene a los costados? Para que deje limpia esta parte. Pero vean, como me puse una máscara, aquí se me ve mi cabello, ¿ok? Vean la frente hasta dónde llega y vean cómo sigue el cabello. Ok, pongan mucha atención con eso. Ahora me voy a agachar un poquito. O oh, bueno, vamos a hacer esto. Vamos, no, si sí me voy a agachar un poco. Vean hasta dónde aparece eh, esta, esta parte de la máscara. ¿Ok? Vean esta, esta parte de la máscara. ¿Cómo se ve ahí? No sé si se vea. Pero espero si lo noten. Aquí está la línea de la máscara. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar algo. Ahora les voy a enseñar algo para que ustedes noten cómo esta parte del cabello puede indicarnos... Mi cabello, mi cabello. Puede indicarnos que es una máscara. Vamos a, a ver mi, mi celular. Gracias a toda la gente que está apoyando con los Super Chats. Porque esto me ayuda a poder hacer estas investigaciones. Gracias, chicos. José García dice... El, el respuesta de Mario es como el caso de Slenderman que fue creado y las personas creen que en verdad existe. ¿Saben qué va a suceder? Que el caso, sea cierto o sea falso, se va a quedar como leyenda. O sea, lo van a creer. Vean, bien, vean, vean ahí donde termina la máscara. Quiero que vean ahí bien porque les voy a mostrar... Algo, voy a investigar dónde está esto. Eh, esto fue... ¿Quién me lo mandó? ¿Quién me lo mandó? ¿Me lo mandó alguien? Déjenme encontrar el Instagram de quien me mandó esa foto. ¿Quién me lo mandó? Me llegan tantos mensajes. Abraham. Aquí está Abraham. Dice, no sé si viste lo que envié por Facebook. Es una prueba que lo de la tienda de Mario, ese espectro es falso. Se ve en el borde de la máscara. Él se refiere a este, a este borde. Vean cómo este borde rodea completamente en mi cabeza. ¿Sale? Y entonces aquí qué sucede. Vean esto. Vean esto. Ese mismo borde. Ese mismo borde de la máscara. Eh, ahí se ve la cabeza de la persona. Y dónde, dónde empieza y termina la máscara. Vean esos dos mechones. Tiene dos mechones solos de pelo. ¿Cómo es posible que todo atrás tenga mucho pelo? Mucho cabello negro. Y enfrente tenga esos dos mechones más oscuros. Que salen. De la careta. Ahí es cuando el monstruo se está apareciendo. Ahí se nota donde empieza la máscara con sus dos mechones que trae. ¿Ya vieron? Y los traemos. Estos, estos están secos. Pero los mechones van mojados. Es idéntico esto, vean. ¿Ustedes qué opinan? ay No me alcanzo a ver. Ahí ya creo, ahí. ¿Ustedes qué opinan? Vean. Vean el borde. Y cómo salen los dos mechones. Yo no me vi, pero espero hayan tomado captura. Y si no lo vuelvo a hacer, ahí está, seguro. Vean los, vean el borde. Y vean los dos mechones. Lo mismo sucede ahí. Ahí se ve el borde. Y los dos mechones. Se apagó esto. Apago esto, ya regresé, gente. Ya regresé. Bueno, ¿qué les parece? ¿Creen que efectivamente esto compruebe que la máscara fue la de Momo? Yo digo que sí la luz de la consola se apagan es normal Sí, hablamos un poquito sobre eso gracias a carlos carlos que nos mandó 130 pesos y dice todos quieren ya ser famosos tras crear escenas paranormales como carlos name si no quisiera hacer publicidad no hubieran publicado que hacen en vivos Sí, bueno carlos name últimamente ya hasta encontró dinosaurios ahí podemos entender precisamente que el caso de carlos name era falsísimo yo nunca quise meter las manos en el caso de Carlos Naim porque sabía que era falso que era un hilo como los que se estaban haciendo en Twitter y este caso de Mario ha sido muy completo la verdad ha sido muy interesante tenemos todavía pruebas para ver qué sucede cuando vaya poltergeist en la semana mis compañeros de poltergeist oficial de Irapuato van a ir a hacer una exploración entonces yo les voy a compartir en mis redes sociales esa transmisión para que la veamos juntos y a ver qué sucede. Cualcán nos mandó 10 pesos. Gracias, mi hermano Cualcán. ¿Qué significa Cualcán? Se escucha muy bien. Elena dice: Ve a ver la piñata. Vamos a ver ya por último la piñata. Llevamos una hora de transmisión. Espero haya quedado muy claro. que Voy a leer sus comentarios antes. Voy a leer sus comentarios antes sobre la máscara y sobre si ¿sí creen que sea esta la máscara de Momo. O. No, o que sí sea un ente paranormal. Voy a leerlos. Dice: Si chicas, bien el video donde sale el supuesto fenómeno. Si ves bien de cerca, se le nota como manta transparente encima, como la que tiene los cabellos de la máscara de momo que tienes. Ok, como una manta, pero en realidad son los cabellos. Dices: ¿Alguien sabe si está comandante? Si chicas, bien. Ok, si chicas, bien. Si chicas, bien. Ok, AMT, Natalie Princess. Un abrazo, Natalie Princess. Para mí que es editado porque noto que el rostro del espectro está su, superpuesto en el video y como que se mueve muy perfecto. O sea, puede ser que eh, use la máscara pero en una foto que puso en el video. O la desinfecta la máscara antes de ponértela. Que si la desinfecto, no porque pues solamente me la he puesto yo. Nadie más se ha puesto esa máscara. Soy el único. Ya quítate la máscara. <risa> ya me la voy a quitar, mi hermano. Eh, que se ponga la máscara mejor vamos a ver a la piñata, vamos a ver la piñata, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias también por las, eh, los super chats, recuerden que con todo esto que podamos juntar y reunir durante las transmisiones, vamos a ir a ver si efectivamente suceden fenómenos paranormales en la casa de las gemelas, voy a ir con el cubo, yo he visto algunas transmisiones del cubo donde está en la casa de las gemelas, y bueno se escucha hasta el diablo, entonces yo no quiero imaginar qué me espera en la casa de las gemelas pero bueno vamos a hacer ese experimento también vamos a hacer el caso de Abiud voy a tratar de comunicarme con él ya sea entrevista por teléfono en su casa vamos a ver qué respuesta nos da Abiud y espero lograr también que Gabriel el caso de la escuela de, de Nuevo León nos dé una entrevista no puedo ir hasta allá pero vamos a ver si nos regaló una entrevista también. Todos los casos que estén surgiendo en Internet, que tengan dudas sobre ellos, mi equipo está listo para, para ir a los lugares, para investigarlos. Ahora, si ustedes me ven a cámara, pero afortunadamente está de vuelta mi equipo de investigación, así que vamos a poder sacar más rápido las respuestas a todos estos fenómenos paranormales e historias y cosas que tengan duda de Internet. Así que recuerden, todas las cosas raras que salgan en internet y tengan dudas, vengan aquí a este canal, se las voy a estar respondiendo con las investigaciones que hagamos. Gabriel, ahí se nos mandó 10 pesotes, mi hermano Gabriel, gracias. Y a Cualcan MX, que nos manda otros 10 pesotes. Gracias también a Collins Fernando. Un abrazo, Collins Fernando. Pero mándame un mensajito con esos superchats. El les nos mandó 20 pesotes, dice un saludo bro, chingón en los videos. Gracias mi hermano, el pirrules666, el número de la bestia Y también Isabel Gómez que nos mandó 10 pesotes y... Gracias a Cualcán que nos mandó 10 pesotes, Cualcán una... ¿Qué significa tu nombre Cualcán? Me gustó Vamos a ver ya la muñeca, y si se movió, pues ya tendremos una evidencia paranormal Si no se movió, pues ni modo, significa que puedo dormir bien esta noche Que el demonio no se vino con la piñata Y también hay que ver qué sucede con... Las piñatas que sacó Goji A ver si hace su experimento Y a ver si con Goji se mueven esas piñatas Y también la transmisión que Poltergeist hará Desde la tienda de Mario Y si ustedes quieren que yo vaya Escríbanme en los comentarios Y vamos por una segunda parte Para dormirnos ahí adentro Como veladores Esperando que sucedan fenómenos paranormales Alex P nos mandó 10 pesotes Gracias mi hermano Vamos entonces a ver la, la piñata Vamos a ver si sí, ve la piñata En otra transmisión que ustedes quieran Les puedo enseñar pues cosas que, que hayan visto aquí Y de pronto tengan curiosidad Les puedo platicar las historias Y podemos también jugar y podemos hablar de otras cosas Hoy estamos con el tema de la piñata Esta piñata está ahorita en el baño Vamos a ver Y, y esta piñata Ah no, esa no es una piñata Esa es July. Ok, vamos a ver la piñata vamos a ver si se movió, si sucedió algo raro y si no, pues qué mejor ok, ahí está, parece que no vamos a ver si notamos algo raro no, no se movió no se movió para nada la piñata o no sé si la habíamos dejado así, pero creo que no Vamos a llevárnosla Vamos a examinarla Hoy me decían que sí, ¿no? Aquí tiene la, las, las pestañas Las tenía así como tiradas, ¿no? Como, como caídas Vamos a ponerla aquí Y vamos a examinarla porque Les digo que yo no revisé Si estas piñetas estaban Vacías, llenas, no sé. Yo no les veo el hoyito por ningún lado. Me refiero al hoyito para meterles la, los dulces y cosas así. No vayan a pensar mal. No tiene hoyito. Es como si fuera solo una una muñequita de... Pues una muñequita de papel, porque... No, no, gente. No le veo el hoyo por ningún lado. Y no creo, obviamente, que esté acá abajo, ¿verdad? Eso ya sería sacrilegio, sería algo. algo raro. No, no le veo por dónde. No le veo por dónde se le pueda meter dulces cacahuates o algo a esto. Entonces, no sé si sea una piñatita así como de muestra. Que ya le hice un hoyo, pero... Pero no. Pues bueno. Aquí vamos a, a... terminar esta transmisión. Con esta piñata que traje... De la tienda de Mario. Miren, tiene su, su trencita, ¿no? Es bien raras estas piñatitas. Por eso... Es, se volvió tan tétrico este asunto Pues ahí vamos a dejar la piñata eh, Si suceden cosas raras Yo les estaré avisando Si no sucede nada Pues literal El fantasma solamente Está en la tienda de Mario Pero mientras tanto pues ahí les dejo No puedo leer sus comentarios Porque necesito el otro teléfono Bueno voy por el otro teléfono Mando algunos saluditos Y, y ya nos despedimos ¿no? Ahí está la transmisión. Ok, gracias por ese super chat de Carlos que dice... Ve el video donde sale el fantasma y pausalo En el segundo 45, después de cámbialo al minuto 1, se ve que hubo una pausa y se metió alguien ahí. Observa las demás piñatas cómo se mueven de posición. Carlos, Carlos dice... Que en el video hay una pausa. Que porque se mueve una piñata. ¿Y sabes que Carlos? Eso ya me lo habían también dicho. Creo que me mandaron video y fotografía de eso. Es este sí decir, pero gracias a ustedes he podido resolverlas. Carlos, Carlos me acaba de dar un tip. Voy a revisar ese minuto. Dice que es el 45. Segundo 45 y después el minuto 1. Mayra Cerda nos mandó 20 pesotes. Mayra, un abrazote. Gracias. Por ese super chat pues, Por apoyarme esta noche Gracias chulada, gracias a todos los que están aquí eh, Acompañándome En esto que es Pues el review de la piña, Pues eh, eh, el experimento De la piñata maldita de Mario A ver, quiero hacer esto Voltete, voltete Ahí está. Pues al parecer no pasó nada. Les vuelvo a repetir el caso. Para mí, en lo que yo creo, vamos a ver dónde me veo. No, ahí no me veo. Para mí, el caso tiene un, un 50% de ver veracidad y el otro 50% de que es falso. Creo que sí espantan. Creo que sí, todos los fenómenos paranormales que dice la gente que suceden son reales. Creo que hay ruidos, creo que sí se mueven las cosas y creo que se caen las cosas. Pero no creo en el video donde le avientan el desechable a la chica. No creo en el video donde sale el monstruo de entre las piñatas. Y, y el, el, la piñata que gira a velocidades muy altas. Si ustedes están viendo esta transmisión pero no vieron mi video de la tarde, por favor vayan a verlo, y se van a dar cuenta, pues el análisis más profundo que hicimos, de cada video, también quiero decir que Mario se portó muy bien conmigo, y por lo que noto, se ha estado portando muy bien, con todas las personas que van a la tienda, me parece, como siempre lo he dicho, que las energías se sienten, yo sentí que Mario era una buena persona, sentí que Mario le está echando ganas, quiere sacar su negocio adelante, y no creo, o no, o no veo, que haya hecho algo de mala fe, de mala onda. Quizás sí puedo creer que se le haya escapado de las manos, si es que en algún momento hizo pues trampa, hizo fraude. Creo que sí se le pudo haber escapado de las manos, pero que lo haya hecho con saña, con maldad, no creo. Mientras tanto, otros compañeros van a Mario se presta para todo esto y, y se porta muy buena onda. Así que por eso el caso ha sido tan difícil, porque creo que hay elementos que son reales y elementos que son falsos. Eso es lo que yo opino del caso de Mario. Si ustedes quieren, puedo seguir investigando hasta el final. Y si no, voy a pasarme a otros casos que ustedes tengan duda, como el caso de Abiud y algún otro que salga de pronto en Internet. Les mando un abrazote. Gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Les mando un beso, un abrazo. Recuerden... Que mi nombre es Oxlack Castro, esta es la Legión Oxlack, y como grupo Asociación Oxlack de Investigación estaremos tras todos los videos paranormales, curiosos, extraños de los cuales ustedes tengan duda y vamos a tratar de resolverlos para, para todos ustedes y para que todos sepamos la verdad. Un abrazote, gracias por todo ese apoyo y entonces estamos pendientes para poder reunir eh, el dinero e ir a la casa también de las muñecas y transmitir en vivo con el cubo. Cualquier cosa, cualquier duda, escríbame en mi Instagram, en mi página de Facebook o mándenme un WhatsApp al teléfono, que por cierto es este teléfono, por eso no puedo contestar los mensajes que me han estado llegando toda la noche, pero voy a estar tratando, voy a hacer una transmisión exclusiva contestando los WhatsApps que me han enviado. Y si me han enviado videos o fotografías de otros casos, se los voy a estar mostrando aquí en esta transmisión, eh, pero eso será seguramente mañana. Un abrazote chicos, descansen. Gracias por estar aquí conmigo y por ser parte de estas investigaciones para descubrir la verdad.